Las chicas nos han empezado a enviar sus capturas de pantalla, han escuchado la llamada de Marta y están empezando a hacer deporte. Así que hemos cogido los gumets verdes y vamos a, a ponerle un gumet verde a cada uno. Bonito, ¿no? Bueno, que sepáis que Leti, Paula, María Casaseca... Crico, Andrea, Marta Pérez, Tere, Laura Gutiérrez, Alex y Javi no tienen gometa. Muy mal. A correr todos. ¡Pagos! Nos vamos al agua. Patos. Hostia, mira, pena! ¿Qué te Carla? Las ballenas... Hay un montón. Están por ahí. ¡Mira qué olitas! los chulis! ¡Qué bonito es! lleno de ballenas el faro subir al faro de Byron Bay siempre es mágico esté como esté siempre es súper bonito allá por aquí mirador para las ballenas y yo que me voy corriendo yo, yo, yo yo, yo, yo, yo, yo. Dios, qué calor hace hoy ¿Qué pasa? Hay un pot de ballenas aquí Muchas ¡Mírala! Mira, mira, mira ah, Mira, mira cómo saca el lomo Qué cerca está ay, mira, mira, Hay dos, un ay, baby Bebé y mamá Venga a sacar una aleta o algo. Saludar. Saludar a la cámara. Y el bebé. Qué mono. más mira Increíbles. Hemos visto la mamá y un bebé por allí. Y no se ven mucho ya. ¿Dónde toca surfear hoy, Marta? ¿Hay buenas olas? Yeah. Hemos visto a una coca burra. ¡Coño! ¡Qué susto! Me dice, me pongo a tu lado. Perdón. No. ¡Tira Aquí invadiendo mi espacio. Y la otra ¿Qué haces, Marta? Estoy haciendo un Stories. Lo que se hace por un Insta Stories, en serio. Nuestra de trabajo y mis pies. Si sí, es que estamos trabajando después de un epic surf. ¿Estás listo para esto? ¿Dónde vamos Marta? ¿Cómo? Surfing, surfing, surfing, surfing ¿Cómo? Surfing, surfing, surfing Estoy alitando porque quiero ir al agua Un día cayolas, olas, buenas Hay que volver Caras post-surf ¿Cómo estás Martita? Un poquito cansada Pero feliz. Pensadas pero happy. <risa> qué bonito, eh. Súper está bonito. Increíble. Con la ballena ahí, eh. Es que. Ya, yeah, súper súper, súper cerca. cerca. Carla, ¿qué haces? Eso es trampa, ¿no? <risa> no. <risa> Se ha puesto un coupette. Verde. ¿Y esto por qué? Porque he hecho deporte. ¿Qué has hecho? Hemos ido al faro, eh, andado hasta arriba y tal. Por cierto, hemos visto ballenas, hemos visto una, una madre con un hijo. Eh, y luego María y Marta se han ido a surfear y como yo no tenía tabla, pues me he puesto a hacer yoga y a hacer squats. Entonces eh, me lo he currado y me merezco esto. Muy bien, ¿y ahora dónde vamos? Ahora a dormir. Vale, a soñar con cumes verdes y a contar un gomet verde, dos cumes verdes. Estamos delirando. Imaginaros bueno, el nivel. buenas noches. Es que es tarde, son casi las diez. Un besito desde Australia.